Buenas tardes a todas y todos, ahora sí. Eh, mi nombre es Litsi Rojas y esta tarde estoy encargada de moderar esta mesa con estas ponentes tan maravillosas, compañeras todas de lucha latinoamericana. Eh, quería empezar agradeciendo al Instituto República y Democracia por la invitación, pero sobre todo por haber organizado esta mesa. Creo que es importante los feminismos, la, la visión de los feminismos latinoamericanos en España y sobre todo a, la, a, través de, a través de la mirada de, de estas mis compañeras. Eh, voy a empezar presentando a, a Gabriela, un minutito que no me ha dado tiempo a, a imprimir. Gabriela de Lima Greco, profesora de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, realizó su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene formación tanto en Historia como en Literatura, especializándose en censura literaria, especialmente en los casos de Brasil y España, con enfoque más reciente en relación a las mujeres ha coordinado un proyecto de innovación docente sobre empoderamiento de las alumnas y de las jóvenes profesoras. Ha sido profesora de diversas asignaturas sobre feminismo y género en el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma de Madrid. Siendo miembro del mismo, ha publicado diversos libros y artículos académicos sobre mujeres. Bienvenida a Gabriela. Norma Chavarria, de Nicaragua, Chavarría, perdón, es licenciada en Filología y Comunicación y máster en Igualdad y Equidad. y equidad. Ha trabajado más de 10 años en la producción radiofónica y comunicación digital en su país. Era integrante del grupo de jóvenes organizados en la Casa de la Mujer en Bocana de, pa de Paiguas, ...trabajando temas de sexualidad, danza, teatro y medio ambiente... ...perteneció y, y participó activamente en el movimiento de jóvenes. Lidia, Lidia Espinosa es el nombre, es, Espinosa es el norte de Nicaragua... ...y en el movimiento de mujeres por medio de la Casa de la Mujer de Bocana de Paiwas. Mientras que en España eh, se ha organizado con el colectivo Brujas Migrantes... ...y la cooperativa de Comala. Bienvenida. A ver, aquí vamos con mi compañera Laura Arroyo, ella es de Perú, licenciada de Lingüística hispánica, hispánica, diplomada en Periodismo Político y Análisis Cultural, especialista en Discurso y Comunicación Política, responsable de formación en Podemos y directora del podcast latinoamericano La Batalla de las Palabras en nuestra América TV. Muy bueno, por cierto, el podcast, felicidades. Bienvenida, Laura. Y para casi finalizar, porque todavía no nos ha llegado una de nuestras invitadas, vamos a presentar a Lorenza. Lorenza Oregón de Colombia Humana tiene, Ortegón, perdón, eh, de Colombia Humana, tiene estudios en filología y teología, eh, filosofía y teología, uy, es auxiliar de enfermería y promotora de igualdad entre hombres y mujeres. Ha estado en la campaña electoral de Colombia Humana en las últimas elecciones, participa en la revuelta de mujeres en la iglesia y hace voluntariado en la cárcel de Meco. Bienvenida. Eh, os voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a tener en la mesa. Ah, perfecto, bienvenida Pilar. Vamos a hacer la presentación de Pilar. Perdón, que no me trayó las gafas. Pilar Navarro estudió psicología en Chile y trabaja actualmente como psicoterapeuta para personas adultas, en especial mujeres y disidencias sexuales, bajo una metodología feminista con enfoque alternativo. Afirmativo, perdóname. <risa> Máster en estudios de género con foco en salud y diversidad por la Universidad Complutense de Madrid está continuando su investigación ahora como, director, eh, como doctoranda por la misma universidad sobre los mecanismos de reproducción de prejuicios y estereotipos de género que afectan la psicoterapia para personas LGTBQA+. Plus, en Chile forma parte de un colectivo de profesionales activistas por el derecho a la educación sexual integral, llamado REDESI. Bienvenida Pilar. Ahora sí, con la mesa completa vamos a empezar esta tarde de, de ponencias. Eh, bienvenidas y bienvenidos a todas. Eh, vamos a, la dinámica de esta mesa va a ser la siguiente. Voy a ir lanzando unas preguntas y, y las ponentes van a ir respondiendo. El orden que hemos acordado para, para, esta, para la res, respuesta de las preguntas va a ser empezando por Gabriela y finalizando en Pilar. Y vamos con la primera. ¿Qué papel han tenido y tienen las luchas feministas, por ejemplo, el movimiento Elenau en Brasil o las mujeres de feminismo comunitario y antipatriarcal de Bolivia y Perú en las transformaciones sociales y políticas que han hecho posible los procesos de cambio en América Latina? Pues nada, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, yo preparé una presentación, entonces, pero no quiero cambiar mucho el. el bueno, la lógica ¿no? de, de la discusión, etcétera, pero antes que nada me gustaría, eh, porque creo que mi perfil es diferente de mis compañeras, entonces yo hablo desde un lugar ¿no? um, que es más académico, eso no significa que yo no sea feminista, pero yo vivo hace 12 años en España, yo no estoy vinculada a ningún movimiento feminista en Brasil y tampoco quiero hablar eh, por mis compañeras eh, brasileñas, ¿no? Entonces, voy a hablar como historiadora más bien y, y sobre lo que ocurre en Brasil. Entonces, eh, ya también presentándoles así, usted, que creo que Brasil, ¿no? El movimiento feminista no es muy conocido, voy hablando, pero también ya introduciendo algunos, incluso conceptos, como, porque soy profesora, lo siento. Entonces yo uh, estoy hablando ahora mismo entonces de mi lugar de enunciación, que es un concepto desarrollado por esta mujer negra feminista que se llama Jamila Ribeiro, tuve el privilegio de traducir su primer texto del portugués al español, hoy ella tiene sus libros traducidos al francés, alemán, inglés, etc. Es, super, es uno, de, uno de los libros de Jamila Ribeiro, es uno de los más vendidos en Brasil, que se llama Lugar de Fala en portugués, en español Lugar de Enunciación, y bueno, eso simplemente es para decir que yo hablo desde este lugar, desde la blanquitud, porque soy una mujer blanca en el contexto de Brasil, soy latinoamericana, soy académica, feminista, antirracista, pero bueno, este es este mi lugar, ¿no? desde la blanquitud, y voy a hablar de mis compañeras de lucha, que son mujeres negras, sobre todo mujeres trans y mujeres indígenas. Entonces, bueno, solo para, para porque creo que es importante, ¿no? Como dice Amila Ribeiro, ha dicho, a ver si consigo leer, no sé si ustedes van a conseguir leer, exactamente porque hemos sido habladas, infantilizadas, es que en este trabajo asumimos nuestro propio discurso, estas mujeres ya se han apropiado, ya tienen sus discursos, yo no estoy hablando por ellas, ellas ya tienen sus voces, ¿no? simplemente estoy hablando sobre ellas en este espacio para que conozcan un poco de ellas y, no, y nada, bueno y también creo que es importante decir eh, bueno, aquí hay bueno, Juliana Paredes, que es boliviana, uh, bueno, eh, ¿qué entiendo sobre feminismo? Entonces creo que también es importante decirlo, entonces yo entiendo feminismo, según ella, que es del feminismo comunitario, ¿no? Boliviano, que el feminismo es eh, el, la lucha de cualquier mujer, en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, ¿no? Y de la historia, estas mujeres que luchan contra un patriarcado. Entonces... El feminismo no empezó en Europa, no empezó en la Revolución Francesa. El feminismo es la lucha de cualquier mujer en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo. Bueno, solo como introducción, lo siento, es que eh, para mí es una necesidad. Entonces, sobre Brasil, voy a... Bueno, la lucha de Brasil no es de ahora, es una lucha que viene hace ya mucho tiempo de las mujeres negras. ¿no? El feminismo negro es sin duda el más importante, tenemos teóricas tenemos eh, teoría desarrollada, tenemos mujeres eh, luchando, la teoría y la praxis siempre están presentes ¿no? en esta lucha y bueno, aquí una de, las, de, de estas mujeres es Sueli Carneiro, Lelia González, etc. No sé muy bien, qué, más sobre política, ¿no? sobre los movimientos sociales. quiénes son las protagonistas actualmente entonces eh, en los movimientos sociales y que llegaron a la política? Pues nada, tenemos entonces eh, aquí a la izquierda, bueno a, la de, a, mi, a mi derecha, no, Erica Hilton, que fue la primera mujer tan, trans negra que llegó al Congreso Nacional en el mundo. Entonces, bueno, aunque vivamos un contexto eh, eh, de conservador, de, de ascensión de la extrema derecha, también estamos ganando espacios, no. Eh, tenemos entonces también Sonia Guajajara que es una mujer indígena que ha llegado al Congreso Nacional, que también está conectada a su filosofía con el la feminismo latinoamericano, antipatriarcal, feminismo comunitario, etc. Una representante del movimiento feminista es Marielle Franco, que fue asesinada, que es una feminista, lesbiana, ne mujer negra, y uh, uh, como uh, la última, Erika Malunguinho, que es uh, también diputada negra trans. ¿no? Y bueno, no sé, no sé muy bien, más, más bien quiero eh, complementar lo que mis compañeras van a decir, pero bueno, aquí empezando un poco a decir quién son estas mujeres, ¿no? el feminismo ha llegado tan lejos que estamos ocupando espacios de poder, espacios de discusión, ¿no? de, de representación, pero que bueno, luego, no sé, voy a dejar que mis co colegas, mis compañeras hablen un poco. Bueno, pues gracias por la oportunidad. Este, voy a hablar igual que la compañera de, de mi vivencia, principalmente yo soy exiliada política aquí en España. Tuve que salir de Nicaragua en el 2018 por eh, persecución política. ¿Y por qué eh, estuve en este grupo de mujeres que tuvimos que salir del país? Porque desde que tengo conciencia ando en los movimientos feministas. Primero en los grupos de jóvenes, de mujeres organizadas, porque mi madre también era activista feminista y a ella la matan, entonces mi familia va eh, llevando parte de la historia. En el 2018 yo estuve activa como feminista desde las organizaciones de mujeres, porque siempre he estado en ese mundo y porque también estaba en las universidades como estudiante, entonces, y trabajaba para un… Centro Cultural, que denunciábamos toda la represión. Entonces, pues lamentablemente fue una de las caras públicas que estaba ahí denunciando y se me, se me puso en una lista negra que el gobierno hizo para comenzar a, a capturar a gente. Entonces, vengo de una historia donde también mi hermana es, es exiliada, pues yo dije no voy a permitir que me atrapen esta vez. Entonces, salgo de ahí esa realidad, pero… Eh, el contexto pues, pues era fuerte, pues. sabíamos que las, las chicas que, que capturaban iban a sufrir violaciones, iban a sufrir, este, las familias de ellas iban a sufrir represión y eh, algunas fueron desaparecidas como también un montón de jóvenes varones que, que fueron capturados en las universidades. Entonces, para mí el papel de las mujeres feministas en Nicaragua y en Centroamérica pues me cruza todo, porque en principio nazco en ese ambiente, nazco y crezco y me formo como feminista con ellas y después comienzo a tener contacto con eh, grupos de todo Centroamérica, México y por el trabajo que tengo en las organizaciones, pues estamos relacionadas. Eh, ¿Cómo ver el impacto? Pues desde el momento en que Nicaragua… Hace 30 años venía haciendo transformaciones tanto académicas como en derechos humanos, derechos sexuales, derechos de la comunidad LGBT, pues te das cuenta que como mujer joven estás desarrollándote, digo antes del 2018, te estás desarrollando en un contexto tanto político como social un poco diferente, ya no estás eh, viviendo con, con todos los mitos que te metía la iglesia, que todavía prevalecen, pero un poco menos había y tenías como más libertad de organizarte, como más libertad de asistir a espacios organizativos que eh, no se te cuestionaban como, como tal. Entonces, eh, la realidad cambia totalmente para Nicaragua en el 2018. Eso no quiere decir que desde el 2006 no vengamos teniendo represión, porque desde el 2006 que llega el Frente Sandinista al poder, pues comienza la represión a las organizaciones de mujeres y más las organizaciones de mujeres que denunciamos. Eh, cuando Soy la América denuncia la violación que, que vive de parte de Daniel Ortega, pues muchas nos pusimos a la par de ella para apoyarla en todo el proceso judicial y las organizaciones que decidimos apoyar a esta compañera ya están en una lista negra de, de, de, del Frente Sandinista y del gobierno en ese entonces. Entonces, cuando viene toda la represión del 2018, era evidente qué organizaciones iban a ser eh, punto rojo para ellos. Y eh, lo otro es que las organizaciones, las universidades y alguna ONG, pues ya comienzan a vivir la represión, ya no éramos solo las feministas, porque… Eh, cuando comenzamos a denunciar en el 2006 toda la represión, nos dijeron que éramos locas, no nos creyeron. Entonces, eh, pues, pues era una realidad. Entonces, cuando comienza ya todo de una manera cruda, muy fuerte, pues ahí comienza ya, pero ya era demasiado tarde, demasiado tarde. Eh, ¿Qué nos ha ayudado a nosotras las feministas en Centroamérica y principalmente a Nicaragua? Todas las alianzas que teníamos con otros países porque en el momento de reaccionar y de pedir ayuda fue donde encontramos respaldo, de otras mujeres, tanto Costa Rica, El Salvador, Panamá, todos los países donde nosotras pedíamos ayuda para sacar a una, a una compa así rápido porque era urgente, pues teníamos ese respaldo y creo que allí también es, eh, es necesario poner el valor de nuestras propias alianzas, no solo como organizaciones, sino como compañeras de lucha. Toda, eh, ¿Qué nos ha salvado también, creo, en este contexto? A las organizaciones de mujeres, en las utilizaciones de, la, de los medios digitales. A nosotras eso nos ayudó muchísimo y ayudó a que no hubieran más desaparecidos de, la, de los que habían y poder denunciar todas las capturas que se han hecho. Hoy tenemos no sé, eh, más de 200 eh, personas presas políticas, pero eh, los medios de comunicación, las redes sociales nos han ayudado a denunciar y tenemos el respaldo de todas estas mujeres, de todas estas organizaciones que nos escuchan y nos respaldan. Entonces, para, para nosotras en Nicaragua está muy dura la situación ahora mismo, pero sentimos que, que tenemos eso y es la voz de las compañeras que están afuera que hoy pueden hablar de eso, sin miedo a que se les capture. Entonces creo que para nosotras es como una de las partes fundamentales para la lucha. Eh, eh, qué fuerte hablar después de Norma también, qué difícil, qué reto tan difícil, y lo primero que nada es decir solidaridad, porque imagino lo que están viviendo y… Y creo que no podemos saberlo o podemos imaginarlo, pero sin duda debe ser algo muy duro y nos toca a todas en realidad, no solamente, no solamente a ustedes. Y es difícil hablar después de Norma porque, claro, yo vengo de un país, yo vengo del Perú, del que en España se habla muy poquito, pese a que tenemos muchísimas cosas en común. Y digo, se habla muy poquito y se saben muy poquitas cosas de Perú. Si hacemos un ensayo generalmente de Perú me dicen tres cosas, eh, Machu Picchu probablemente, el ceviche y Mario Vargas Llosa. Y Mario Vargas Llosa. Y creo, y, creo, y creo que es terrible para todas las mujeres peruanas que se sepa más de Mario Vargas Llosa que de los movimientos feministas que hay en mi país. Así que vengo a reivindicar que somos bastante mejores que ese premio Nobel del fascismo. Dicho esto, eh, quiero aprovechar entonces también para hablar de otros nombres del Perú, que me parece que es algo que me toca porque es una de las pocas oportunidades que tengo para hablar como peruana en España, yo de hecho trabajo en España y trabajo en un partido español y trabajo haciendo política española, entonces hablo de España todo el día. Y ahora puedo hablar de mi país, que para mí además es, es mucho más que yo, es lo que me constituye y lo que me identifica. Y entonces quiero hablar de esos otros nombres, de los que probablemente sepan muy poco, pero quiero aprovechar, por ejemplo, que hace poco partió, y seguro lo saben todas aquí, jefe eh, de Bonafini, nuestra madre de las plazas de Mayo, Argentina, una mujer que luchó por la memoria, una mujer de la cual creo que todas somos herederas, porque todas luchamos también por esa memoria. Y quiero pensar en esas otras que también hacen memoria y también luchan contra las dictaduras en sus países, así como hizo ella contra Videla, y en Perú tenemos de esas mujeres. Tenemos por ejemplo a Gisela Ortiz, tenemos a Raida Cóndor, nombres de dos mujeres que se enfrentaron contra Fujimori y lo encarcelaron, tenemos a un dictador en la cárcel, 25 años por sus crímenes de lesa humanidad, deberíamos ser un ejemplo mundial. Y mira qué poco se habla de Gisela Ortiz y de Raida Cóndor, de las cuales yo me siento también heredera y compañera, por supuesto. Tenemos otras mujeres, por ejemplo, como Máxima Acuña. Se llama Máxima por algo, ¿eh? Porque se negó a cederle sus territorios a una de las transnacionales más poderosas de todo el mundo, para que la volvieran un lugar de explotación minera, de actividad extractiva. Se rehúsa hasta hoy, lleva una década aproximadamente, defendiendo su territorio, que no es suyo, que en realidad es nuestro, porque puso más valor al agua, más valor a la tierra, a la Pachamama, que al oro, al metal, al mineral. Y creo que es importante también pensar en Máxima Cuña todos los días. Luego también pienso en Quilla Sotelo, es una jovencilla de menos de 25 años que lleva dos años reclamando justicia porque mataron a su hermano en una manifestación contra el usurpador Manuel Merino, un usurpador que duró cinco días en la presidencia, porque gente como Quilla y su hermano Inti salieron a echarlo de palacio de gobierno. Claro que hay feminismo y claro que hay movilización social poderosa en el Perú y deberíamos hablar de ella, Quilla es otro de esos nombres que también quería señalar. Y esto parece que fuera como una lista de la compra, pero no lo es. Siento que es reivindicativo nombrar a estas personas que llevan estas luchas, porque hablamos de feminismo latinoamericano, para mí me gusta incluso un poco más feminismo como de Lab y Ayala, porque siento que nos habla un poco más a nosotras también, desde nuestras raíces, creo que esto las bolivianas además lo entienden particularmente bien, por algo somos vecinas andinas. Y, y quería mencionarlo porque siento que muchas veces nos hermanamos en muchísimas luchas, pero hay otras sobre las cuales desde nuestra región creo que se hacen un montón de pasos hacia adelante, que tal vez no tenemos el éxito porque tampoco tenemos a los poderes de nuestro lugar y porque tenemos el patriarcado en contra, para llevarlos a compartir a otros espacios como aquí en Europa. Pienso, por ejemplo, en los feminismos comunitarios. Llevamos muchísimo tiempo demostrando que el feminismo comunitario es una vía, no solamente pienso en el ecofeminismo, pienso en el feminismo también desde lo territorial, pero también en el sujeto político colectivo que supone ese feminismo comunitario, ¿no? en estas redes de apoyo sororo que no se detienen solamente en cuestiones concretas que también son importantes como las agresiones contra nosotras o las agresiones contra nuestros cuerpos o cuando nos quitan soberanía o nos quitan derechos, sino que hacen algo más, son las que construyen en realidad todo lo que llamamos el buen vivir, en buena cuenta, desde la defensa por un lado de nuestros recursos y nuestros territorios, pero también desde un encuentro de mujeres que plantean sus propias agendas, que son agendas subversivas, son agendas rebeldes, son agendas políticas totalmente, cuando me dicen, bueno el feminismo, el sujeto político son las mujeres y quieren derechos sobre su cuerpo y nada más, no, el feminismo no es una agenda de derechos y de igualdades, llega a eso también, pasa por eso por supuesto, pero eso no es el feminismo, el feminismo es lo que llama eh, María Galindo, ¿no? una justicia que creamos nosotras, diferente, con otro lenguaje, con palabras distintas, con una creatividad diferente, un vocabulario nuevo, que nunca va a estar en buenos términos con el poder, incluso cuando nosotras lleguemos al poder. Porque a veces nosotras podemos ocupar espacios de poder. Lo vemos en España y es maravilloso, por ejemplo. Lo vemos con, pienso en Irene Montero y, y pienso también en la cacería mediática y el reaccionarismo que hay contra ella todos los días y a todas las horas. Por supuesto que pienso en ella. Y creo que es importante que lleguemos a esos espacios a disputarle el poder a los de siempre. Ya sabemos cómo operan contra nosotras. Y del mismo modo pienso por eso en lo que hacemos por fuera de ese poder. Y que en, yo creo que en Latinoamérica ya lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo y hablamos poco de ello, ¿no? esta justicia que digo creativa y subversiva y indigerible para los dispositivos del poder ¿no? y creo que eso es importante mencionarlo. Y lo traigo a colación también para pensar cuando, cuando nos mencionas ¿no? de estos, eh, cómo son los movimientos o qué papel tienen en, en la forma en que vamos creciendo y vamos articulando nuestra región. Creo que tenemos muchísimo legado que a lo mejor no articulamos bien porque no somos capaces de, de, de tejer esto que tú mencionabas ¿no? de, de la red de apoyo desde esas luchas, muchas veces llegamos a esa red de apoyo para cuestiones muy inmediatas porque son la urgencia, porque nos están matando, nos están votando de nuestros territorios, te están persiguiendo, te estamos en una situación de urgencia completamente, ¿no? pero hay una articulación de agenda nuestra completamente de iniciativa y a la ofensiva que es nuestra y que podríamos articular perfectamente con la gran vanguardia feminista que se vive en países como en España, por ejemplo. Aquí se vive en una, una serie de avances en, en derechos feministas que me encanta poder disfrutar como migrante aquí, incluso. Pero luego pienso que, claro habemos tantísimas que no, ni siquiera podemos aspirar a esos derechos en nuestros países, pienso en Perú y pienso, por ejemplo, en el aborto, que es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, no se puede hablar de ese derecho, ni siquiera es que se puede discutir del derecho, no se puede hablar de ese derecho, no es concebido como un derecho ni siquiera, estamos años luz detrás de eso, bueno, esa articulación nos vendría bien, pero así también, a lo mejor nosotras estamos más adelante en otras cosas también, que a lo mejor aquí no están llegando porque las hemos hecho allá, y un poco en nuestros códigos y en nuestro lenguaje, y hablando del lugar de denunciación, hay una diferencia entre que tu lugar de denunciación sea el sur y que tu lugar de denunciación sea el norte. Y cuando hablamos desde los sures, desde los feminismos del sur, creo que también es importante apuntar eso. Mi lugar de enunciación es este y sé que, por, por tanto, tengo una desventaja en esa jerarquía que está impuesta desde otros espacios. Y para romper esa jerarquía, lo primero que necesito es aliadas desde los nortes. Creo que esa es una de las cosas que tenemos también como tarea, y que tenemos nosotras también que impulsarlo, como digo, con la iniciativa nuestra, porque somos las que tenemos que abordar esa agenda y yo en ese sentido también soy como una especie de puente, porque en realidad las que están librando estas luchas no soy yo, son mis compañeras peruanas que están arando la tierra, defendiendo, defendiendo los recursos, defendiéndonos de todo en esta visión del buen vivir y sobre todo de feminizar también nuestra relación con el territorio, vincularla, la relación sobre nosotras con nuestros cuerpos, todo está entrelazado y creo que sobre eso es un diálogo que, que tendremos ahora y que creo que necesitamos tener mucho más seguido. ¿no? Sí. Bueno, como ya me presentaron, soy Lorenz Artegón, me presento, vengo de parte de la, del Partido La Colombia Humana, yo creo que han oído hablar de la Colombia Humana, cómo hemos ganado la presidencia, la primera vez un partido progresista y de izquierda en Colombia ha ganado, o sea que esto es para celebrar. ¿eh? Sí. Respondiendo un poco a la primera pregunta, eh, a ver, yo voy a hablar desde mi experiencia, yo no voy a hablar de manera conceptual como mi compañera, la brasileña que tiene un poco más de experiencia a nivel académico sobre el tema, yo desde que yo tengo razón de mí, yo soy feminista, yo soy feminista, otra cosa es que sea, hubiera sido activista, ¿no? y activista siento que desde hace muy poco tiempo, porque a ver, eh, yo llegué a España en el año 90, en el año 90 y siempre he tenido reivindicaciones de igualdad, pero yo no sabía cómo dónde plasmarlas y hacia dónde dirigir esta toda esa inquietud. Y bueno, ya viviendo aquí, ya me fui fui conociendo gente, grupos donde podía como ir a hablar de lo que a mí me gustaba hablar, que era de la igualdad de la mujer, por qué las mujeres en esa desigualdad tan terrible, por qué en mi hogar, en mi casa, eh, mi madre era tan machista, le patrocinaba todo a mi padre, a mis hermanos, yo decía, pero esto, esto por qué se vive así, yo no quiero vivir así, no entonces… Eh, yo, la pregunta dice que hasta dónde han influido los grupos feministas en los procesos políticos en América Latina. Yo, para ser, para ser honesta, yo no conozco muchos grupos feministas en Colombia, ni en, y, y, tampoco en Perú, ni en Bolivia, ni en Nicaragua, que me encanta oírte ahora, por ejemplo, la, la chica de Nicaragua. ¿no? Pero con toda la ola de progresismo y de cambios que han habido en América Latina, yo sí veo que hay grupos que han sido determinantes, porque la mujer en México ha sido determinante, en Bolivia las mujeres han sido determinantes, ¿no? Todos los grupos, en Chile, en Chile, perdón, en Chile las mujeres han sido determinantes para tener estos gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, aunque yo esté un poco de lejos, sigo las noticias a través de los medios, por donde sea, yo sé que las mujeres... Eh, eh, eh, se están aportando muchísimo para hacer esos cambios en América Latina, desde ¿no? de, de donde yo lo puedo mirar desde aquí y en Colombia ni digamos, en Colombia pues eh, nuestra vicepresidenta que negra, eh, negra, que eso eh, en un país tan racista y clasista como Colombia, que una mujer se haya empoderado desde, los, desde una pobreza terrible, fue, fue empleada del hogar, o sea, son movimientos sociales que vienen desde de abajo, desde abajo y ha llegado a la vicepresidencia de Colombia, eso es un avance impresionante lo que ha habido en Colombia, ¿no? entonces yo mirándolo desde aquí veo que sí hay avance, no los conozco, no los conozco de manera puntual, decir voy a hablar de esta feminista, de la otra porque no las conozco, yo estoy en el activismo unos, hace unos años, pocos y estoy en ello y con envidia sana de ver España ha avanzaba a nivel de leyes, o sea ya me gustaría y bueno eso lo hablamos más adelante, todo lo que hay por hacer, ¿no? Hola, eh, vale. Eh, bueno, yo vengo de Chile, es un país muy larguito y finito al sur del mundo. Argentina tiene un grito. Eh, Argentina le encanta hacerle bullying a Chile y dice Chichichile, lele, en el mapa no se ve. <risa> y es una broma, pero habla bastante de la invisibiliz invisibilización. Literalmente estar al culo del mundo tiene ciertas consecuencias políticas también. Pero eso no significa que no hayan ocurrido. Eh, movimientos y reivindicaciones y, y organizaciones sociales. Ahora bien, eh, yo hablo desde un lugar bastante particular porque soy terapeuta y, y no, eh, ha sido bastante más actual mi activismo más eh, eh, colectivo, entonces tengo una experiencia más del uno a uno, si bien de mi época de estudiante de grado sí que y he participado de varios activismos y ahora continúo en eso. Entonces, un poco mi opinión, no va a ser tan históricamente, digamos, algunas historiadoras tendrían algunos reparos y complementos, pero también voy a seguir hablando desde mi experiencia. Y una breve introducción también, es decir que Chile sufrió eh, las consecuencias de un gobierno dictatorial pues, de, de los años 80, al inicio de los 90, que como principal herencia dejó la anulación y erosión absoluta de las articulaciones sociales. Eh, lo cual aplacó totalmente todo tipo de organización en base a la, a la micropolítica terrorista de mi vecino podría ser mi enemigo. Y eso es una técnica que ha sido aplicada en distintos países de Latinoamérica, con lo cual no solo la, las reivindicaciones feministas fueron también parte de eso, porque en dictadura sí que hubo varios momentos, hubo varios aspectos que intentaron permanecer, pero obviamente la persecución política era, era muy, muy dura, muy corrosiva. Ahora es verdad que en lo que llaman como el, el, la transición a la democracia, empezaron a tratar de surgir lentamente ciertos movimientos y hay una imagen muy bonita, me encantaría presentárselas en algún momento, que vi en una serigrafía que decía como intentaron plantar, intentaron sepultarnos pero al final éramos semilla. Eh, exacto. Y siento también que eh, desde la línea, o sea, pensando que el feminismo ha ido aportando, ha hecho su aporte, su abono a los movimientos sociales y a las reivindicaciones sociales, sí que desde, el, desde los feminismos, tanto de mujeres, sujeto mujer, y de las disidencias sexuales, que también me permite hablar desde ahí, eh, justamente se fue dando en una cierta también micropolítica reestructurante de, de, desde lugares que no fueran eh, la política hegemónica. Y aquí quiero mencionar al menos dos actoras o dos lugares importantes, una son las estudiantes universitarias y secundarias. Bueno, en Chile la educación de 12 años es obligatoria y la etapa de la adolescencia, digamos, que aquí correspondería al bachillerato y la ESO, se llama educación secundaria. Y se habla de las secundarias eh, y también las estudiantes universitarias. Eh, ellas de todas maneras, si yo tuve la fortuna, lo dejo con signos de pregunta también, de formar parte de la generación que promovió las primeras reformas educacionales y e hizo los primeros movimientos estudiantiles masivos, o sea, como a gran escala, el año 2011, y que eso fue un poco a la cola de lo que iba a ser el, el feminismo más transversal en América Latina, el eh, eh, hermana yo también, o hermana yo te creo, eh, ya muy fuertemente del 2018, en el que se empezaron a incluir no solo demandas de la calidad de educación, sino también el problema de los abusos sexuales en la educación. Y, y definitivamente uno de los eventos del 2018 que llevó a las estudiantes universitarias a la calle fue a demandas directas acerca del de problema de los abusos de poder y los, la persecución sexual eh, de parte de docentes y de estatutos, o sea, y de estamentos en la educación. Preguntas que nadie se había hecho hasta ese momento o nadie se había atrevido a hablar. Empezaron a ser cuestionados cargos altos, empezó a haber una crisis. Es decir, hay ahí una acción que ocurrió en la calle <ríe> y ocurrió y fue víctima de represión policial, como siempre. Eh, ¿Qué pone este tema en la, en la mesa? Eh, entonces, eh, voy a seguir ampliando lo de la lucha estudiantil, pero también hay otra posición muy importante, que es eh, la resistencia mapuche. Los mapuches son... Eh, pueblos originarios, tanto de Chile y de Argentina, y en el caso de Chile, no me atrevo a hablar por Argentina, pero asumo que también, está altamente criminalizado. Eh, siendo también que eh, los pueblos originarios mapuche llevan más de 500 años en esta lucha, eh, comenzando por el proceso de colonización, un proceso de colonización que se ha extendido en su formato neoliberal. Eh, y ahí también hay actrices o sea, y hay personas, eh, personas y activistas muy, muy potentes y que recibieron efectivamente la represión del Estado y uno de los casos más importantes fue la, eh, la judicialización y el cancelamiento de una autoridad mapuche que en, en, en la comunidad mapuche se llama Machi y ella se llama Francisca Lincolnao. Eh, y eso provocó también un malestar como el despertar de, hey, creo que habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con esto, siendo que más cerquita de los, in, de los fines de la dictadura, nadie se cuestionaba realmente un caso como este. Y ella ha sido un ejemplo de resistencia absoluta, tanto así que fue muy emocionante verla eh, participar de las, eh, o ser elegida también dentro de las eh, figuras importantes de la Asamblea Constituyente que tuvimos en Chile el, el 2021. Fue un, un honor también poder darle ese lugar después de, de, de las luchas que ella había protagonizado y que eh, tuvieron un impacto también en su vida. Entonces, es verdad que eh, la resistencia mapuche también ha tenido un, una influencia en la visibilización de, de los problemas sociales y no obviamente del feminismo desde un feminismo que reconoce el problema, claro… Eh, de la ecología, de la protección de los recursos y, de, y del problema del feminismo interno en, en, la, en, en los pueblos originarios. Eh, bueno, hay, hay todo un concepto del entroncamiento cultural, todo, pero, pero el, el poner el problema de la represión del Estado y de la limitación de, la, de, de las distintas existencias en, en un Estado y en eso también las mujeres y los sujetos mujeres. Eh, por lo tanto, me atrevo a decir que eh, obviamente estamos en un. Fem, eh, solo somos los, femini son los feminismos más académicos o, o políticamente hegemónicos que, nos que tenemos estos espacios como tan bonitos para discutir, pero en realidad las luchas más directas se dan desde lugares que no son hegemónicos, que son. Eh, que son excluidos o que eh, viven la opresión de manera más directa y ponen su cuerpo también. Eh, por eso quiero destacar las estudiantes, las secundarias y el movimiento y la resistencia mapuche, porque literalmente ponen su cuerpo. Voy a volver al tema de las secundarias y las estudiantes porque creo que también fueron… Eh, muy eh, decidoras desde el 2018 y ya a la revolución social del 2019 en Chile, a movilizar a personas, mujeres, sujetos que se identificaban como mujeres, a salir a la calle, otro espacio que había sido tremendamente erosionado en dictadura. En dictadura literalmente era eh, podía costarte la vida salir a la calle en una determinada hora, entonces, más aún, a las personas oprimidas por su sexo, por su género, era más peligroso todavía. Eh, pero el 2019, el 8 de marzo del 2019, después de movimientos estudiantiles, eh, movimientos indígenas que empezaron a salir a la calle, el 2019 hay una marcha feminista de características eh, nunca antes documentadas, con un montón de mujeres, con sus hijes, con... Compañeras, como jóvenes, mayores, niñas, todo, todo en una. Eh, tuve la suerte de participar también de eso, fue eh, estremecedora, fue una experiencia estremecedora y, y fue una constatación de decir: Oye, mira, eh, parece que habíamos muchas y estábamos aquí y estamos pudiendo dialogar y hablar y bueno, lo he, unos meses después nada haría presagiar que habría, estaría incendiándose un edificio completo en el centro de Santiago de Chile por un malestar acumulado por más de, por más de 30 o 40 años o más. Entonces, ¿qué aporte van teniendo los, fe, los feminismos en este sentido? Es que van, al menos desde Chile, van reinstalando los malestares, la, las dolencias, las necesidades desde los lugares de opresión y desde los lugares no hegemónicos, muchas veces en la, acción, eh, en la acción micro y en la acción que ya ni siquiera es algo tan reflexionado, es como algo inevitable, eh, es, es algo inevitable de llevar a la calle y probablemente vuelva sobre este concepto porque también muchas veces se nos hace la pregunta de por qué el feminismo o qué es ser feminista y es como mira, me sale así porque es inevitable, supongo que es la opresión que más te interpela eh, habrá otras personas que otras opresiones les interpelan más pero habemos personas que la opresión sexista es una de las que más nos interpela y se nos hace eh, imposible no hablar desde ahí eh, eso por ahora lo seguimos ampliando más gracias compañeras eh, como hemos podido ver en esta primera pregunta, los feminismos en Latinoamérica son tan diversos como sus territorios. Eh, creo que vamos a seguir aprendiendo juntas y eh, con el desarrollo de, de esta siguiente pregunta que tengo. A ver, la siguiente pregunta va sobre... A ver, Francia Márquez es la vicepresidenta de Colombia ahora mismo. O las tesis, eh, el movimiento feminista de Chile, que, que, que fueron declaradas como las personas, eh, personalidades más influyentes allá por el 2020, después de, de, del eso, de estallido social que hubo con el, el violador Eres Tú, yo creo que todas nos acordamos. Son una parte, una muestra de la influencia social y política del feminismo de Latinoamérica en general, pero creo que todavía tenemos eh, no, es, no hemos ganado todos los espacios. ¿Creéis que la participación política de las feministas en América Latina todavía es muy limitada? Empezamos por Gabriela. Hola, hola. Sí. Bueno, es, es siempre difícil empezar el debate, sobre todo con unas compañeras tan, tan buenas, ¿no? Eh, la pregunta era sobre si, uh, to, a ver, sí, sí todavía es, es, es limitada, ¿no? La participación uh, feminista. Bueno, lo que bueno, en, en el caso de Brasil, el feminismo es un movimiento muy importante, no es de ahora, ¿no? Eh, es un movimiento que por lo menos, por ejemplo, en 1988, Consueli Carneiro, una mujer negra, ha creado el primer instituto negro feminista en la ciudad de São Paulo. O sea, que es un movimiento muy organizado, que viene desde las bases, pero lo que también quise mostrar un poco aquí, la, las caras ¿no? de este movimiento feminista, es que es un movimiento que está entrando en todos los espacios, en la academia, ¿no? produciendo conocimiento, uh, pero también la política, que creo que eso es imprescindible. Eh, no sé si se puede tra transmitir, ah, vale, vale. Eh, y bueno, por otra parte también me gustaría señalar una cuestión que ha salido aquí ¿no? que a veces vemos que en Europa hay avances, no me gusta mucho esto, estas palabras como que aquí es más avanzado o más desarrollado yo creo que se están haciendo cosas muy interesantes y a veces mucho más interesantes desde los feminismos del sur y creo que alguno, en algunas cuestiones incluso de eh, políticas públicas estamos si vamos a utilizar el concepto de más de avanzado incluso más avanzados en algunos aspectos por lo menos desde mi realidad que es la realidad de brasil no entonces bueno eh, aquí cosas interesantes que, que están ocurriendo en brasil por ejemplo desde una mujer diputada trans negra pero ella no ella sigue en los espacios subalternos, vamos a decir, no hegemónicos, creando cosas interesantes, innovando, como es por ejemplo el quilombo urbano. No sé si alguien sabe lo que es quilombo. Quilombo eran los territorios donde los esclavizados huían, cre cre eh, creaban sus propias sociedades. Eso de resistencia, ¿no? Y bueno, lo que se lo que está ocurriendo hoy, eh, cosas nuevas, ¿no? Como el quilombo urbano. Que fue creada por erica malunguinho que es un creo que es el primer quilombo urbano un espacio entonces de resistencia dentro de las ciudades ¿no? los quilombos son territorios que son reconocidos por el estado que son territorios que eran de personas que fueron esclavizadas son uh, reconocidos que bueno luego bolsonaro intentó <ríe> no volver atrás de esto no y sobre, bueno, avances, ¿no? Bueno, no puedo hablar de, habla, hablar de avances si no puedo, hablamos entonces de la presidenta Dilma, expresidenta Dilma, que sufrió un golpe parlamentario, impeachment llamado, pero fue un golpe. Una mujer que fue una guerrera política que hizo frente, aquí me gusta porque fue, me gusta esta foto porque fue, ella joven siendo juzgada ¿no? por sus actos políticos por militares fue torturada y luego aquí enfrente como presidenta no eh, frente a, a militares y ella fue la, la, el, la primera autoridad que, que, que juzgó ¿no? a asesinato, asesinato, asesinato, asesinos torturadores eh, de la época militar no hizo frente eh, a, a estas personas luego me, me gustaría eh, también hablar sobre femi feminicidio, que creo que en esto estamos para utilizar los conceptos aquí desde el norte avanzados. El, femini el feminicidio en Brasil es un crimen. En, en España todavía eh, no se, no, uh, el feminicidio no es tipificado como, como un crimen. ¿no? Yo creo que también se utiliza la violencia de género. ¿no? No, entonces, en ese sentido estamos más avanzados en cuanto a la realización, eh, además es un crimen que, que es, ¿cómo? El sí, en Latinoamérica en general, el, el concepto de feminicidio, ¿no? y luego las mujeres trans también están dentro del, de, de, ¿no? del asesinato, ¿no? ¿no? el asesinato de mujeres, se incluye las mujeres trans, eso también es un avance, Sí, sí, sí. Pero eso es, eso no está en todas las legislaciones sobre feminicidio y aquí en España no, no no no está presente, ¿no? Entonces bueno un poco un poco sobre eso, ¿no? Eh, yo, bueno yo creí que el, el, el concepto y ahí he utilizado también dentro de la comunidad LGTBI porque no, yo creo que no se puede separar el movimiento negro del movimiento LGTBI con eh, más y el, eh, y bueno el movimiento indígena y todo eso, ¿no? En Brasil, ¿no? La homofobia y la transfobia también son delitos. Eh, la identidad de género, ¿no? Eh, uh, las personas, por ejemplo, tienen acceso a, a, a ¿cómo, ¿cómo es que no consigo? Uh, hay una palabra para eso, para el cambio de, um, uh, para el cambio de género, sí, del sexo, perdona. Hay una palabra para eso, pero no consigo leer, está muy pequeño. Trans, trans, sí, pero no, a ver. ¿A dónde está? resignación de sexo? La cirugía de resignación de, de sexo se puede res, resignación resignación de sexo se puede hacer en la salud pública. No necesita un médico que te diga <ríe> si quieres mujer o hombre. Eh, también eh, está la adopción de parejas del mismo sexo. También está está no es eh, también es permitido. Y también, eh, aquí no sé si se utiliza este concepto de, um, del nombre social, todos tienen el derecho de cambiar su nombre ¿no? por el que te identificas ¿no? Eh, socialmente. ¿no? En, eh, incluso en, en, aquí en España, cuando yo tengo la nacionalidad española, cuando solicité la nacionalidad española, me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, una persona que es transexual, eh, y quiera elegir un nombre, por ejemplo, uh, que no sea tan identificable con, con género, no se puede. Tiene que ser, uh, por ejemplo, las personas um, orientales, no, tienen que coger un nombre más latino. ¿Por qué? porque no, Porque en la legislación española, cuando dices el nombre de la persona, Tienes que conseguir identificar si es hombre o mujeres. Eso me pareció tremendo. Entonces, bueno, y otras cuestiones también que en la legislación española en ese sentido, bueno, hay que hay que rever, ¿no? Entonces un poco eso eh, sobre avances y sobre, yo creo que el, el feminismo en Brasil está en todas las partes. Estamos entrando en la política, en los espacios de representación, estamos en las bases, estamos en toda, en todas las partes y Brasil es uno de los países que más eh, produce. Eh, académicamente eh, artículos libros sobre géneros sobre feminismo entonces de esto o sea pues una maravilla es complejo pero pero es la realidad eh, muchas veces eh, en Latinoamérica nos cuesta reconocernos esas cosas que vamos logrando día a día porque siempre se nos está comparando sí y igual caemos en ese rollo de estarnos comparando, entonces creo que también de ahí eh, debemos de generar ese cambio de aceptar lo que somos, nuestras propias transformaciones y para mí no sería tanto avance sino como logros que vamos eh, avanzando cada día. Eh, quiero rescatar el hecho de que las argentinas, por ejemplo, han logrado el derecho al aborto y, y hasta quedaban fríos esas manifestaciones en las calles, entonces… Eh, en Centroamérica está penalizado ya casi todo ¿no? y en Nicaragua teníamos, al 2010, al 2006 eran 130 años de tener el derecho al aborto. Podías ir al médico, interrumpirte un aborto y listo. Eh, cuando llega eh, el Frente Sandinista al gobierno, un partido de izquierda, un partido donde nazco, donde viene mi generación, viene mi familia, es una filosofía diferente y te das cuenta que tu propio partido por el que has luchado también te da esa puñalada, pues no sé cómo han tenido fuerza las mujeres también para, para aguantar tanto, pero es una realidad. Eh, muchas veces esperamos de los gobiernos de derecha esos golpes, pero cuando es un gobierno del que tú crees muchísimo en esa ideología, pues es muy fuerte. Eh, en Nicaragua, eh, antes del, 2016, del 2006, nosotras las feministas estábamos como bastante relajadas en el sentido de que, aunque llegara un partido de derechas al gobierno, nos íbamos a las calles y no esperábamos un tiro, un disparo. Pero a partir del 2006 es que fue un, un golpe así como tan fuerte porque salías a la calle y muchas veces a nosotras nos agarraba y nos paraban los autobuses porque veníamos de las comunidades, de donde yo soy es el centro del país y estamos eh, cercanas a la costa caribe que ya eh, son territorios donde hay siete grupos, eh, siete grupos de diferentes, eh, allá le, le han dicho etnia pero para nosotros son eh, grupos comunitarios y eh, hablan siete lenguas, entonces eh, veníamos toda esa gente para la capital, para donde está todo lo más moderno, entonces eh, era nuestra lucha y nunca nos habían parado la policía, nunca nos había detenido y eh, con el gobierno del Frente Sandinista pues se nos quitaban las mantas, se nos quitaban las pancartas, nos dejaban sin nada en los autobuses para ir a las protestas y ya al final, pues ya no nos dejaban salir de los territorios, nos bloqueaban cualquier salida. Entonces, pero durante, durante eso del 70 eh, o del 80 para el 2000, 2010, han habido muchísimos, habían muchos avances en Nicaragua, por ejemplo la educación laica en las escuelas, eh, porque está en la constitución y se había conseguido, y eso se había conseguido por parte del movimiento feminista, porque se luchó, no teníamos el montón de mujeres representantes en la en asamblea, pero habían conseguido muchísimos avances en esos temas. En temas de salud, tuvimos en los 80 una ministra de salud que eh, hizo una revolución en el Ministerio de Salud, y eso para nosotros eran ya derechos conquistados, que no, no no necesitábamos. Pero ahora te das cuenta que en El Salvador, por ejemplo, no se habla de todas las 47 mujeres presas por haber tenido un aborto espontáneo y están condenadas a 40 años de cárcel. Porque se les cayó el… y ¿Qué culpa tenés? ¿Cómo te lo vas a retener? Ajá. No, pero en su lógica machista es que debía de retenerlo, ¿cómo? Si se le vino, se le vino. ¿Y a cuántas mujeres no se nos viene un embarazo? Que ni siquiera te das cuenta a veces. Entonces, eh, por ejemplo, en Honduras las compañeras tienen penalizada la pastilla de la mañana siguiente, del día después, no podés comprar una pastilla de esa. ¿Ya? Entonces, muchas compañeras, ¿qué hacíamos las nicaragüenses? Enviar las pastillas, meterlas en cualquier cosa, pero tenía que llegar la pastilla. Y ya no se diga las pastillas para interrumpirte un embarazo. Eso era que te agarraban en la frontera, sí, ibas directo. Entonces, pero aún así, por ejemplo, las hondureñas se están organizando en los territorios. Las salvadoreñas han tenido un movimiento fuerte de lucha y a han denunciado y han generado cambio. Ahora, con Bukele, que todo mundo se ilusionó, pero es otro dictador que están haciendo en el territorio. Pero es fuerte. Entonces, hemos tenido como procesos, como etapas de logros, pero también eso vuelve y se te, se vuelven, a, a, volvemos a caer. Entonces, los derechos nunca podemos dejarlos a un lado. Cada día tenemos que estar luchando porque... Es que el machismo siempre anda buscando una manera de, perdonen la palabra, pues, pero de jodernos. Sí, entonces, pues siempre vamos a estar ahí y tenemos que estar ahí. Y hoy es mi generación. Antes fue la generación de mi hermana, de mi madre, de mi abuela. Y mi esperanza cada día es que las niñas y los niños hagan un cambio también. Y creo que ahí hay que apostar, porque no hay que dejar de luchar. Me, me encanta, ahora ahora sí me gusta hablar después de Norma, porque eh, justo estaba pensando, a raíz de lo que decía también Gabriela, que en realidad sí es verdad que podemos hacer una especie de, de sumatoria de cosas que podemos tener, en. vamos a hablar de la región, porque en el Perú me temo que las noticias no son para nada tan alentadoras como, como, como mencionas en Brasil, o incluso lo que nos has contado en Nicaragua o El Salvador, eh, pero sí creo que hay una, hay una verdad eh, muy obvia no y es que no hay ningún derecho que en verdad hayamos impreso en piedra, eso no existe, todos nuestros derechos por más incluso hegemonía social que puedan tener, están siempre en un constante ataque, en, una, en un constante punto de mira y ahora que vemos también esta, esta crecida de los reaccionarios, de la internacional reaccionaria, porque están en todos los países, no es ni siquiera solo en nuestra región, están en todos los países y en todas las coordenadas, tal vez en algunos lugares parece que con más fuerza que en otros, pero en realidad también están articulados, así que da igual, están igual de fuertes en todos lados. Eh, hay que ser muy conscientes de que todas las crisis y to, por donde van a empezar siempre es por lo que habíamos conseguido. Entonces, al final del día es verdad, avances igual no es la mejor palabra. Eh, yo diría que al final son siempre estas tensiones en disputa, ¿no? Donde puedes estar del lado del bien, digamos, de la justicia social y de la igualdad y de los derechos humanos y del bienestar o del buen vivir, y del lado del mal, que es el que básicamente cercena todo eso, ¿no? Y creo que estamos en un contexto así y, y es bueno decirlo porque creo que nos, nos pone frente a la realidad de que podemos sentirnos muy orgullosas de las cosas que avanzamos, del mismo modo que debemos también ser muy cautas sobre cómo lo vamos a defender. ¿no? Como que es también parte, creo, de nuestro activismo feminista, estar listas para defenderlo con todo lo que haga falta, con el vaso, con, la, con todo, con todo. Cuando digo con todo es con todo, ¿no? Y creo... Creo que eso, esto es, ¿con una bombita o sí? No lo voy a decir yo porque tengo el micrófono, pero, pero sí, creo que eso es exactamente lo que hay que pensar. ¿Cómo, cómo vamos luego en las cervezas? Hacemos ahí algunas ideas, algunas ideas. Eh, y, y, y dicho esto, eh, me gusta que Litsi nos haya preguntado sobre Francia, más que orgullo que puedas tener una vicepresidenta así. Es que envidio mucho eso, pero envidio, envidio bien también siento que es mi vicepresidenta, ¿sabes? De alguna manera, porque es, es un poco de todas, ¿no? Y creo que es un gran, es un gran, es un gran referente, es un gran símbolo de las luchas, de todo. Y también quiero creer que va a ser un referente para para construir muchas o tener muchas más Francias, porque creo que sí hay que entender también otra verdad, que a veces las verdades son muy crudas, pero como que siento que hay otra verdad y es que Francia sigue siendo una excepción a la norma. No no no es la norma, en realidad es una excepción maravillosa, eh, disruptiva de lo, del orden. Pero el orden sigue siendo el orden y ya sigue siendo ese desorden que logró colarse. Entonces, eh, ¿por qué lo digo? Porque pienso nuevamente en Perú y eso a lo mejor hace sentido en algunos países, por ejemplo Chile, porque cuando hace lo de Chile es como que terriblemente nos parecemos en algunas cosas como la dictadura y el neoliberalismo y todo lo que nos dejó. ¿no? Eh, y lo digo ¿por qué? Porque claro, pienso en países como el Perú donde las que llegan, que ya les cuesta mucho, eh, son muy similares y no se parecen a Francia, son casi lo opuesto, diría yo, en todos los términos, en términos estéticos, en términos de clase, en, que, en términos eh, de raza, eh, si vamos a hablar de interseccionalidad, pues ahí me preocupa, no olvidemos que la que la vendieron además como la posible primera presidenta del Perú, iba a ser Keiko Fujimori, entonces no estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de, estamos hablando de nada más, algunos dicen que es la hija del dictador, sí también, pero no, ojo, es la primera dama de la dictadura, creo que eso es más importante que que sea hija de la primera dama de esa dictadura, defendió esa dictadura, estuvo en esa dictadura, fue parte de la dictadura, porque sin esa primera dama no hubiera habido esa dictadura, entonces que no nos digan solamente que es hija y que la culpamos por ser hija y apellarse Fujimori, no señores, es que fuiste la dictadura y quisiste volver… Y, eh, y nos decían que iba a ser como el gran logro feminista. Claro, es como que, ¿por qué no la aplaudes? Si es mujer, vamos, igual que nosotras, ¿por qué no estamos aplaudiendo a Giorgia Meloni? Si es mujer, claro. Entonces sí, Francia es un gran referente que sigue siendo la excepción y no la norma, porque pienso en países como el mío, donde se tuerce el feminismo desde estas coordenadas donde parece que el género ya está, ya cubriste. No es como un check que pones en la lista, mujer, check. ¿No? Y nos olvidamos de todo lo que en verdad significa esta lucha porque Kiko Fujimori probablemente lo primero que iba a hacer era pues cercenar bastantes derechos eh, con una visión conservadora con una visión neoliberal que nos dejó justamente la dictadura de la dictadura de la que fue parte no y creo que todo eso hay que ponerlo sobre la mesa por eso cuando hablamos de interseccionalidad y creo que en Latinoamérica esto es particularmente importante hay que ponerlo sobre la mesa porque insisto incluso cuando llegan desde las izquierdas también suelen parecerse mucho hay algunas excepciones maravillosas y honrosas pero también la norma no es que sean las mujeres más populares, las mujeres que vienen de los espacios más plebeyos, de los espacios de politización popular, de las ollas comunes, por ejemplo, o incluso que vengan de fuera de, de, fuera de Lima. Yo soy limeña y reconozco ese privilegio que tengo y lo reconozco para democratizar el privilegio, no para preservar el privilegio, y sé que estoy hablando aquí desde esa posición de poder, pero claro, a veces lo que toca es decir, pues no soy yo la que debería estar a lo mejor en esa campaña electoral y tal, porque a lo mejor las demandas reales de ese feminismo de mi país, que mejor representa a las mujeres, no está en Lima, no está en Lima, no está en la capital, no está en las universidades, no está en esos espacios, ¿no? y creo que ese es un tránsito que todavía no hemos hecho, y si Francia Márquez es el referente para que hagamos ese tránsito, sería maravilloso, sería la mejor noticia si aspiramos justamente a construir ese otro tipo de sujeto político donde se articula toda esta interseccionalidad que digo de, de raza, de clase… Y también, ¿por qué no decirlo de lengua a veces? ¿no? Porque muchas veces también desde un cierto elitismo, donde hay mujeres y hay mujeres que son feministas. ¿eh? Que No hay que decir que no, hay mujeres que pertenecen a espacios de poder que son feministas. Y, y las necesitamos de aliadas, Dios santo, porque si no, ¿quién va a entrar en la tele donde solo dejan entrar a las blancas? Pues tienen que ser ellas. Entonces, las necesitamos en una articulación conjunta. Yo no digo, no hay ahí una, un conflicto, tendría que haber una alianza que es otra cosa, que es lo que nos falta construir. Pero bueno, insisto... Eh, ¿Dónde están las mujeres que en, en mis poderes mediáticos? No están. Las mujeres Aymara hablantes no existen. Ya ni te voy a decir las de las lenguas amazónicas, menos que van a aparecer en un set de televisión jamás o en una entrevista o tal, y sin embargo luego nos dicen eh, quiénes nos deben gobernar, cuál es nuestra lucha feminista, eh, cómo deberíamos ser las feministas de mi país, etcétera. Desde esos mismos espacios donde las vetan a las mayorías. ¿no? Entonces creo, por eso que la pregunta me remite a esta reflexión sobre las verdades duras, ¿no? de que todavía estrategizamos luego cómo mantener lo que hemos logrado y cómo ir a por más, por supuesto, pero también sobre cómo referentes como Francia o como las tesis también, que, que surgen también de un espacio comunitario, de, de red, de construir entre todas, debería ser algo a lo que aspiremos como norma y que para eso eh, no basta con hablar del género, sino justamente hay que hablar de todo lo que está, a veces parece detrás, pero en realidad es lo que está como gran paraguas de lo que nos sostiene en, en una multiplicidad de opresiones. ¿no? Bueno, la pregunta, la pregunta es todo lo que se ha conseguido y todo lo que aún limita ¿no? para que eso progrese. Y yo voy a tocar un factor institucional que ha hecho que eso no progrese de la manera que tendría que progresar. Y es, yo soy teóloga, y soy teóloga feminista, porque... Anteriormente se estudiaba la teología pero parece que eran solamente los curas los que estudiaban teología, ahora no, la gran noticia es que hay muchas mujeres que estudiamos teología, ¿Eh? hacemos la carrera de teología que son seis años, la carrera que hace un cura. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, ha surgido, al estudiar la teología, pues surge la teología feminista, surge la teología política, surge la teología negra, surge la teología indígena, para poder leer todas esas cosmovisiones de lo sagrado ¿eh? que tenemos en nuestras tierras. ¿no? Y uno de los factores que hace que en Colombia haya mucha limitación es el factor religioso, la institución religiosa. O sea, la institución religiosa católica en Colombia, y yo soy creyente, ¿eh? pero soy muy crítica, ¿eh? pero hace que por, eh, eh, se, siempre eh, la, um, estén eh, afiliados la mayoría de los católicos con los partidos ultraconservadores. Entonces, en el momento de las elecciones, el relato es, el relato es, viene la izquierda, Vienen los comunistas, viene el lobo, se van a volver todo el mundo gay, que el rayo, el rayo homosexualizador, que la, teolo, la ideología de género, o sea, a meterle miedo porque es con el miedo con el que a la gente y a la masa la manejan, ¿no? Entonces, para nosotras las teólogas, nosotras hablamos de una conciencia crítica desde lo religioso. Crítica con el poder, crítica con la política, crítica con todo lo que nos rodea. Por supuesto, esas son, por ejemplo, en la iglesia hay cantidades de, de, de comunidades religiosas que son ultraconservadoras y entre esas está el Opus Dei. ¿eh? El Opus Dei. Entonces, ese es un factor que yo como teóloga y, en, y me muevo en el ambiente teológico feminista, estamos intentando trabajar ese punto. ¿Por qué? Porque es un punto donde toca profundamente la política y toca a la persona, y es donde a la persona se le puede meter miedo para que no elija libremente y, hayan unas, una, y haya unos, mmm, unos caminos distintos de transformaciones sociales, desde lo profundo, desde las estructuras. ¿no? Hay un teólogo que se llama mmm, eh, John Sobrino, ¿de dónde es John Sobrino? Bueno, es latinoamericano, yo no sé si es peruano, bueno, él habla de cómo comenzar a cambiar las estructuras del poder, las estructuras religiosas, ese es el cambio que hacéis, porque desafortunadamente la religión nos la han metido con miedos y no con una conciencia crítica, el evangelio de Jesús de Nazaret habla de una conciencia crítica para el ser humano, no una alienación al ser humano, que eso es lo que hace, siempre hay que establecer la diferencia entre religión y fe. La religión es la, institu la, la, la, la institución creada humanamente, el vehículo por donde tú entras a lo sagrado. Esas dos, esas, esas dos situaciones hay que aprenderlas, a establecer esa diferencia para hacer una, relig una religiosidad consciente y que aporte a la sociedad. Y yo desde ahí creo que es donde el camino que tenemos que hacer y valorar también todas las cosmovisiones religiosas de nuestros pueblos indígenas, adoraban al sol, adoraban la luna, eso hay que validarlo, ¿Eh? y de hecho en, en, en Bolivia mismo me encantan todos los movimientos indígenas, con su, aman la tierra, aman la papa, aman la yuca en Colombia, todos esos movimientos se están surgiendo de una manera muy bonita, ¿por qué? Porque esa, esa, esa forma de entender la vida, de entender el amor al agua, a la tierra, eso hay que respetarlo porque es una visión divina, sagrada. Entonces, desde ahí pienso que hay que comenzar a trabajar ese tema. Eh. Frente a la pregunta de si todavía está muy limitada la representación feminista, a pesar de estas figuras importantes, eh, me dio mucha alegría escuchar a las compañeras porque también mi respuesta iba bastante, era bastante sucinta en ese sentido, tipo mientras haya crisis y que cada crisis signifique un retroceso en los derechos, pues la representatividad no va a ser suficiente, nunca. Eso es como lo primero que se me viene a la cabeza y creo que estamos muy de acuerdo en eso. Sí que es verdad que también me gustaría agregar, bueno, además yo vengo un poco de, me imagino como muchas compañeras y compañeros chilenos, de, del duelo que significó el rechazo de nuestra constitución, eh, que por cierto era fue catalogada como una de las de los cartas magnas más eh, eh, feministas o con inclusión de los derechos de mujeres, más importante que Hubo un manifiesto firmado por un montón de feministas súper representativas apoyando esta, este documento. Fue un trabajo precioso, histórico en términos de, de las herramientas democráticas de un país, pero ya ven que fue rechazado y aquí también me, me, me uno a tu discurso. de También tuvo mucho que ver el miedo y, y el, el fomento de de medias verdades y de difamación de los, de la, de los movimientos sociales. Eh, entonces, eh, no puedo, to, sumado a eso no, y pensando también lo que vino posterior del COVID, no puedo más que pensar y, y observar que estamos en un periodo de crisis, no se nos olvide que también tenemos una guerra en curso en este momento. Entonces, estamos en una etapa muy complicada. Y una de las consecuencias complicadas que ha tenido esa etapa ha sido, bueno, eh, cierto eh, resurgimiento de movimientos más extremistas y eh, el problema económico, el problema ambiental, y entonces no olvidar también que el, la estructura patriarcal está muy, muy, muy bien eh, entrelazada con eh, las, las estrategias capitalistas. Por lo tanto… Eh, si estamos, en una, eh, si estamos en una crisis material, si estamos en una crisis por los recursos, justamente esas condiciones básicas mínimas para pensarse y para eh, poner sobre la mesa ciertas reivindicaciones en muchos sitios no están o van a empezar a retroceder, quiero decir que hay ciertas condiciones materiales que han tenido que ocurrir para que ciertas personas se levanten y aparezcan y cuando esas condiciones no empeoran las eh, desigualdades se extremizan eh, y es una conclusión que muchos estudios llegan con la crisis del COVID, los más ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres. Y eso sigue teniendo un efecto también para los feminismos, por lo tanto, con mayor razón, en este contexto de crisis, eh, sí que la representatividad eh, es muy importante, estoy mucho con, con la compañera que, de Nicaragua que mencionaba, hay que seguir luchando porque eso es, y más aún en este momento tal cual como, como lo estamos conversando. Muchas gracias compañeras, creo que estamos todas de acuerdo en que hemos avanzado bastante en derechos, pero que debemos estar firmes ahí para defenderlos cuando hagan falta bueno, vamos con la tercera y última pregunta. Eh, después, si sí nos queda un poquito de tiempo, yo creo que va a haber tiempo para que puedan hacer algunas, se puedan plantear algunas preguntas desde el público. La tercera pregunta dice: ¿Cuáles creéis que son los desafíos pendientes de las luchas feministas en América Latina? Sí, vamos. Vale. Pues. Bueno, eh, a partir de lo que he dicho, tampoco quiero, quiero que quede como, um, como que sin Brasil, estamos viviendo un paraíso, porque claramente no es esto, ¿no? lo que sí es que quiero que busqué en uh, in mi, in mi intervención reconocer toda la lucha y las conquistas de estas mujeres, que yo creo que son muy importantes, y el movimiento feminista, sin duda, es el movimiento social más importante hoy en, en Brasil. ¿no? Probablemente que vivimos cuatro años con un presidente de extrema derecha, con una, una ministra eh, evangélica, entonces aquí también conectando con esta cuestión de, la, de, de esta de la fuerza ¿no? de la, la religión en Brasil, que claro, eso también es un, es un retroceso. Lula tuvo que decir en una entrevista que es contra el aborto, porque eh, Bolsonaro eh, ganó las elecciones y ganaría, porque fue muy justo, por el sector evangélico, ¿no? que eh, es, es 30% de la población brasileña hoy, ¿no? y tiene mucha fuerza, entonces, bueno, eso también es un, un, un, es, un, es un retroceso y es un problema para los avances eh, del movimiento feminista. Entonces, la, bueno, el movimiento feminista tiene que ver qué batallas en, en su momento hay que, bueno, eh, ¿no? asegurar y cuáles se puede avanzar. El aborto ahora no se puede hablar de eso, ¿no? Porque si no, bueno, si no... Lula no conseguiría. Entonces, claro, o sea, eh, pero bueno, yo creo que, pese a todo, eh, uno de los factores importantes para que Bolsonaro no haya ganado las elecciones, eh, en las, las estadísticas eso demostró que es las mujeres. Las mujeres fueron el principal obstáculo, él ha intentado de todo, ha intentado utilizar a su, a su esposa, Michelle Bolsonaro, para intentar ahí, eh, captar algunos votos no ha logrado entonces las mujeres sin duda fueron no el principal frente ahí a la extrema derecha en brasil y bueno cuáles son cuál, cuál es la cuenta pendiente no de lo de brasil en relación eh, a las mujeres sigue siendo en relación a las mujeres negras yo creo que las mujeres negras mientras no todas las mujeres negras estén en todos los espacios estén en todo en ¿Ah? En todos los espacios, en todas las clases sociales, pues eh, todavía estamos eh, a esa cuenta pendiente en relación a ellas. ¿no? Yo creo que cuando estas mujeres llegan a todos los espacios, eh, Brasil va, va a haber logrado, no solo las mujeres negras, las mujeres indígenas también, ¿no? Eh, va a haber logrado entonces pues, el objetivo, ¿no? que es que toda, de manera interseccional todas las mujeres en a cualquier espacio y tengan los derechos iguales ¿no? a los hombres. ¿Qué más? ¿Qué cosas? Es que ser el primero es complicado. <risa> eh, bueno, eh, en relación a, a una cuestión de clase, ¿no? las desigualdades sociales, eso obviamente va a afectar más a las mujeres pobres. Brasil es uno de los países más desiguales del mundo. Brasil, durante el gobierno del PT, que es el partido de Lula y de Dilma Rousseff, ha salido del mapa del hambre de las Naciones Unidas, ha vuelto a este mapa. ¿Cuáles son las personas más afectadas? Las mujeres, los niños y las niñas, ¿no? Entonces todas estas cuestiones obviamente están dentro de lo que es la lucha de la lucha feminista, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cuestión de la desigualdad social, el patriarcado, eh, todo esto está dentro de, de la lucha que, que la lucha de las mujeres esto, esto todo está pendiente, pero lo que quise señalar en esta intervención es que si sí estamos conquistando espacios, estamos creando eh, nuevos conocimientos, eh, en fin, estamos logrando llegar a, los, a todos los espacios, porque los espacios políticos nos, a lo mejor no son los más importantes, pero también tenemos que estar ahí, ¿no? Aunque sea a veces solo una representación, pero es eh, una, ¿no? Pocas, pero yo creo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, nada, sobre eso es Gracias. No sé cómo se pronuncia el movimiento Elenao, así es. Ah, Elena, sí. Bueno, este movimiento sí que también eh, es importante. fue importante para desmontar todas las mentiras que decía Bolsonaro. Y las redes sociales ahí jugaron un papel súper importante y, y dio impacto también. Además, que las nuevas generaciones no viven sin un celular o un. Ya, entonces también hay que aprovechar, hay que desarrollar otras formas de hacer política, otras estrategias de llegar a estas nuevas generaciones, porque en Nicaragua lo hemos vivido y por ejemplo el movimiento feminista eh, estaba representado por las mujeres que lucharon en la revolución, mujeres adultas mayores de 60, mayores de 50 y… Eh, Entramos posteriormente otra generación como con 20, 30 años de diferencia, pero comenzamos a meternos en el movimiento feminista, entonces eh, yo soy de esa generación que estaba con mujeres de 50, 60 años y yo tenía 14, pero a mí me, escu me gustaba escucharlas, entonces… Cuando mi hermana me llevaba a esas conferencias o a esos talleres, honestamente de 20 palabras que dijeran, yo lograba agarrar 5 o 6 palabras, porque habían unos lenguajes de categoría, decía yo, es que no les entiendo a estas mujeres lo que dicen. Entonces, yo iba y agarraba los libros y, y comenzaba a leer, pero, pero me gustaba estar ahí con ese montón de mujeres. Y aprendía muchísimo de ella. Y yo me sentía así súper orgullosa cuando íbamos en una marcha y una chigüina, un, decimos a las niñas ahí en Nicaragua, una chigüina en medio de un montón de mujeres ahí al frente de las marchas. Entonces, eso, eso era para mí vida, eso era para mí un gran logro. Y ahora, eh, cuando ya yo estoy mayor, 30, 25 años, las otras chicas… Ahora tengo 38, pero en aquel momento. Eh, sí, ya soy mayor. Y entonces eh, te das cuenta que, que las cosas han cambiado un montón. Entonces, las chicas ahora que tienen 20 años, que soy diferente de edad a ellas bastante, es otra forma de hacer feminismo, es otra forma de hacer política. Y ya no tienen los mismos sueños que tiene la generación anterior. Entonces cómo nosotras, las que vamos siendo mayores, tenemos que integrarnos a eso y combinar esas estrategias, porque si no nos vamos a, a separar y no vamos a coincidir. Y eso nos pasó en el 2018 con todo este boom de la represión en Nicaragua, porque las jóvenes nos, nos comunicábamos más con las redes sociales y las mujeres querían hablarnos por teléfono cuando los pinches celulares ya estaban intervenidos. Entonces… ¿Y cómo hacer entender eso? ¿Cómo hacer entender eso? Que no es que no querés estar en la lucha, pero es que hay otras maneras de hacer política. Entonces, para mí es importante, sí, estar en los espacios políticos, estar en los, en los grupos de intervención, hacer política. Pero, algo que estuve leyendo es con Francis, ella quiere tener un ministerio, ella no solo quiere ser la vicepresidenta, ella quiere tener cuotas de poder, cuotas de, cuotas de decisión, ser actor político, una actora que tome decisiones. Entonces, no solo basta llegar a un puesto, no solo basta rellenar una cuota, una cuota que dicen del 50 al 50. Habemos mujeres físicamente, pero muchas veces tenemos la mentalidad muy marcada y patriarcal. Entonces, ¿qué tanto? Para mí es uno de los retos cuestionarnos esas, esas esas preguntas y eh, también reconocer que las mujeres hacemos política de manera diferente, hacemos y gestionamos la economía de manera diferente y eso cuando llegas al poder choca, choca y no, so, te, te convertís en enemiga de los mismos espacios donde estás organizada, porque tu forma de hacerlo es diferente y eso todavía no lo hemos trabajado en estas cúpulas de poder. Entonces, eh, ahí son retos que nos quedan ahí para, para cuestionar. Y eh, también es complicado porque venimos de diferentes territorios. Mi país es un país súper chiquitito pero tenemos tres territorios bien definidos y combinar eso es súper complicado, porque las demandas de la costa caribe son muy diferentes, las del centro son muy diferentes y las del Pacífico ni digamos, con que le pongas a la gente del Pacífico, que le llegue el arroz, los frijoles y la tecnología y el coche y no sé qué, no les importa, aunque toda la región costeña esté siendo explotada, se les esté eh, explotando toda la madera, todos los bosques. Y a, aquí en la costa no nos interesa la modernidad como le interesa a este otro grupo, nos interesa conservar las reservas hidro, eh, hidrográficas, las montañas, nos interesa eso, que no sigan vendiendo el, las costas, porque hay un montón de millonarios que ya están adueñados casi de toda la costa caribe de Nicaragua, y el Frente Sandinista ha dado eh, permisos para que se eh, roben toda la, la madera de, de las reservas, entonces es otra forma de hacer la dinámica, es otra forma de, de integrarse, y la gente de las comunidades es otra forma de organizarse, de hacer comunidad, del cuidado, te cruzan un montón de cosas, entonces tenemos muchísimos retos ahí pendientes. Bueno, yo iba a empezar por una verdad que no dije en el punto anterior, pero que además es perfecta para la última intervención, que es que también es verdad que para mí el feminismo, o sobre todo diría yo estar con mujeres, como sentirme entre mujeres, como arroparme entre mujeres como ahora, es el sinónimo de hogar. Y lo digo como migrante. Y lo digo como miran de aquí literalmente creo que conozco a Litsi, a Cris, a Kemi, a cuatro, pero me siento mucho más en un hogar de lo que me siento en el trabajo todos los días, de lo que me siento en el metro, de lo que me siento cuando voy a comprar a algún lugar o, o lo que sea. Y creo que eso es el gran poder transformador del feminismo, ¿no? Y creo que es una verdad también, y, que, y quería decirla porque acá incluso nos vamos como contestando una a la otra mientras vamos hablando, aplauden y dicen, ¡Uh! Hurra, y esto, eso es feminismo, y eso solo hay en estos espacios con mujeres, no hay en ningún otro espacio, ¿no? Y creo que eso también hay que, hay que ponerlo dentro de nuestras cosas también muy logradas, ¿no? Este encuentro que somos capaces de hacer nosotras, ¿no? Eh, y dicho esto, sobre lo que nos, lo que la agenda pendiente, digamos, no es complicada. Yo aquí voy a ser muy pesada, <risa> eh, pero muy pesada. Eh, creo que sí, la agenda pendiente para mí pasa necesariamente eh, por hablar de tres cosas articuladas eh, y no separadas, que para mí son lo principal, que es el vínculo patriarcado, capitalismo y colonialismo si no vinculamos esas tres cosas me temo que incluso logrando un montón de avances en derechos nos los van a revertir porque se va a dar igual el sistema capitalista es por esencia enemigo del feminismo eso es así mientras el capitalismo siga sacándonos de nuestros territorios y expropiándonos nuestros recursos para luego venderlos a tecnologías en el norte que luego además te venden insumos tecnológicos que ya tienen la obsolescencia programada para que sigas consumiendo los meses otros que también significa que nos han sacado de otro territorio estamos depredando donde vamos a vivir, no solamente es enemigo del feminismo, en realidad es enemigo de la vida y creo que hay que entenderlo así, por eso lo vinculo, el patriarcado no funciona sin el capitalismo y el capitalismo no funciona sin el patriarcado y eso está completamente vinculado y lo quería vincular a algo que justamente comentaba comentaba Norma también, eh, hay, un, hay una anécdota que me gusta mucho en un, en un artículo que ha publicado una activista feminista peruana muy buena, Patia Matt, que la recomiendo donde ella cuenta cómo, por ejemplo, las mujeres que defienden el territorio, en el caso peruano, que están ahí disputando contra las transnacionales, que les quieren a veces no, ven, no quieren comprar por mucho dinero, que les quieren dar hasta migajas en, en la compra de los territorios, eh, las mujeres no ceden, no ceden, dicen no, no voy a vender, no, no vamos a salir de nuestros territorios, no vamos a dejar nuestro agua a merced de, de, de las transnacionales, y se plantan las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa? ya sea la empresa transnacional o el Estado, empieza a negociar con los hombres de la comunidad. Eso para mí, eso además lo define muy bien Patricia Matt, es una especie de enroque patriarcal, donde incluso cuando son ellas las que son protagónicas en esas comunidades, porque son las que están defendiendo con su cuerpo, poniendo el cuerpo y defendiendo las tierras, las desplaza el patriarcado para negociar de tú a tú entre hombres, entre machos, y entonces, claro, Claro, ocurren cosas, porque ellos pues un poquito ceden, un poquito más. Porque entienden otro tipo de relación también con la naturaleza, de relación con los cuidados, de incluso horizontes sobre lo que significa el bienestar. Y creo que eso es importante señalarlo porque, al hilo también de lo que decía Gabriela, cuando dijiste lo de los espacios políticos me pareció súper importante, porque sí, es importante estar en los espacios políticos, pero es importante estar en todos los espacios. O sea, los espacios políticos son un espacio más, pero es importante estar... En la comunidad, disputando que no sea el macho el que negocie con la transnacional. En la calle, si tienes que pues, disputar en una plaza, algo por memoria, justicia. En el grupo de WhatsApp de tu promoción del colegio, donde hay un montón de fachas, también ahí En el bar, peleándote con el barista porque por lo que sea, eh, agredió a una compañera que trabajaba con él. En todos los en el taxi, con el taxista para recordarle que por si acaso vivimos en igualdad y somos seres humanos. En todos los lugares. Y creo que por eso que cuando hablamos de esta vinculación patriarcado, capitalismo y y además colonialismo, que esto yo siempre lo apunto, porque claramente a los territorios a los que ataca son a los sures, eh, que es lo que, así como hablamos a veces de la división del trabajo por género, habría que hablar también de la división del trabajo internacional, hay algunos donde hay unos tipos de trabajo, y hay otros lugares donde hay otro tipo de trabajo, y esa geografía es también una geografía colonial, eh, pero creo que la gran lección, la gran agenda, para no hacer un listado como de la compra, es hacer política, es estar haciendo política ahí en todos lados, en todos lados, aquí donde estamos conversando, luego en las preguntas, si nos tomamos unas cañas más tarde, en el taxi cuando vas a tu casa, o en el metro, o caminando con una persona con la que te encuentras, o en tu trabajo, en todos lados. Mientras ocupemos todos los espacios públicos, todos los espacios públicos, con esta vehemencia, y esta pasión, ahí sí que diré que no va a ser tan fácil que nos hagan retroceder. Pero para eso, claro, necesitamos ser un montón, <risa> necesitamos ser muchas y necesitamos estar muy articuladas y recordarnos estos espacios de cuando en cuando, donde te llenas de energía, al menos a mí me está pasando, y salgo con muchas ganas de, de no permitirle ningún retroceso a nadie. Pero eso se te olvida cuando estás sola. Y cuando estás acompañada lo recuerdas. Entonces, quería poner también por eso en valor este espacio e invitarlas a eso, ¿no? La gran agenda es pues que no nos puedan borrar del espacio público, básicamente vamos a ocuparlo y diría que eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, yo en principio cuando comencé a hablar, eh, dije que sentía envidia sana con España, porque a nivel de leyes, pues España es pionera y con todo lo que haga falta en España, pero España es pionera. Y yo tengo mucha esperanza, eh, yo tengo mucha esperanza en Colombia, en Colombia con nuestra vicepresidenta, porque ya se va a crear el Ministerio de la Igualdad. O sea, eso es un noticiono. Yo no sé si en la Perú hay o en Chile hay Ministerio de la Igualdad, ¿sí? tienen Ministerio de la Igualdad? Llama, eh, ¿Tiene otro nombre no tan propio de igualdad? De... Más camuflado. Pero, ajá, ya, por eso digo que camuflados, ahí meten, ahí no sé qué. Aquí hay, en España, el Ministerio de la Igualdad. En Colombia se va a crear con Francia Márquez, gracias a, a, a la inquietud que ya tiene. Entonces, yo sí veo importante, importantísimo, la creación de leyes de igualdad. Leyes de igualdad, dónde poder sostenernos. ¿Dónde poder sustentar? Eso lo veo importantísimo y como desafío, formación. Mira, nosotras en la Colombia humana, con todo la, el, la, la, ¿qué iba a decir? La, el protagonismo que hemos tenido las mujeres migrantes aquí en España para la elección de nuestro presidente Gustavo Petro, nosotras hemos, hemos eh, hecho un grupo aquí que se llama La Juntanza. ¿Por qué? Porque queremos seguir trabajando en igualdad, queremos seguir trabajando en feminismo, queremos seguir formándonos en feminismo. ¿Eh? Ya hemos tenido un primer taller, o sea, hay una inquietud bonita en formarnos para crear igualdad, para formarnos nosotras las mujeres, para interferir en la política, para… O sea, y veo también importantísimo en nosotras las mujeres, que fue el primer taller que tuvimos una formación en temas de… En tema de en temas de, de, de temas de las emociones. Nosotras las mujeres, a ese nivel, no sé, hay una dependencia afectiva a todos los niveles que eso hay que formarlo. Porque sin eso, yo empezaba el taller, queridas amigas, cuando empezaba el taller, yo les dije que quería ese taller porque yo tengo una inquietud muy grande. Y es que nosotras las mujeres nos han educado para decir que somos solo emociones y poco racionales. Y si no educamos las emociones, ¿cómo vamos a razonar? Si vamos a estar siempre, siempre digo, como con, con, como con planteamientos muy primarios, porque la emoción siempre está arriba, pero la razón hasta dónde podemos profundizar un poco en ella. Entonces, pienso que a ese nivel, mucha formación, creación de leyes, y yo creo que Colombia va hacia ese camino, entonces es un poco el reto. Eh, creo que dentro de los desafíos de los movimientos feministas, también un poco ha aparejado a la, ultim, a la pregunta anterior. Claro, hay una agenda de derechos <ríe> que defender, proteger y seguir avanzando, que ya podríamos enumerar fuertemente una lista de, de derechos, garantías y protecciones eh, relacionadas a, al género y la sexualidad pero quizás me atrevo a mencionar al menos dos focos que me parecen relevantes, como un desafío más macro de las reivindicaciones o de las luchas feministas y algunas más micro, y en lo macro me parece que considerando el momento de crisis eh, puede ser muy relevante un foco eh, de lucha en el, la detención del avance de los movimientos antiderechos, las ideologías antiderechos y de los movimientos de ultraderecha, eh, en los distintos países y eso dentro de todas las múltiples estrategias implica desarrollar un alto pensamiento crítico y fomentar esas herramientas que desarrollar el pensamiento crítico no necesariamente implica eh, eh, adherirse a las estrategias académicas, sino que es básicamente, como decía Laber Hooks, aprender a desobedecer como base. Eh, y en eso sí que el movimiento feminista como teoría crítica y como movimiento crítico, claro, ha sido fundamental y tiene que continuar en esa, en esa lucha por una cuestión, como digo, de sobrevivencia, o sea, como el avance de los movimientos de antiderechos puede ser muy, muy peligroso. Y en lo micro, al, aquí va más mi experiencia eh, como terapeuta o como activista más del, del terreno de la calle, <risa> va en la medida de que los sujetos mujeres y sujetos de toda persona que no se identifique como el, el sujeto hegemónico, que es el varón blanco cis heterosexual, se pueda. Eh, puede sonar un poco exagerado lo que voy a decir, pero el trabajo de poder seguir fomentando que toda persona que no se denomina o no se posiciona en ese lugar de identidad, sí se pueda eh, llegar a concebir como sujeto político. Y lo hablo porque en Chile, a raíz de toda esta erosión que les conté, y a lo mejor en muchos países de Latinoamérica se repite algo igual, muchas personas, mujeres y disidencias, no se conciben como sujetos que hacen política, ni que sus acciones son políticas. Y que cuando cuida, yo qué sé... Uh, eh, cuando cuidan a los hijos de otro están haciendo política, que cuando reclaman a su jefe están haciendo política, que cuando se organizan en una asamblea a tomar pastas de té pero a hablar un poco del problema del barrio también hacen política, como que hay una especie de eh, estereotipo de lo que es la política que censura otras formas de activarnos y de hacer política y, y Justamente, mientras más me pueda concebir como participante, me pueda concebir como ciudadana, mmm, pueda validar que mis acciones, incluso las más pequeñas, provocan transformaciones y movilizan a otras, eso sí que va a ser fundamental para que podamos seguir resistiendo, porque creo también, y aquí también hablo un poco de mi experiencia, que el resistir es eh, muy agotador, que mantener la articulación es muy difícil, porque sobre todo, digamos, poniendo el cuerpo en ello. Entonces, eh, hay que también visibilizar todas esas formas diferentes, como decía Noelia, compañera de Nicaragua, de, de que la mujer y los otros sujetos, no varones y etcétera, hacen y hacemos política de distintas maneras. Eh, y eso sí que puede ayudar a, a amortiguar como la opresión, amortiguar los distintos poderes intersectos que… que que bloquean eh, un vivir digno, básicamente, porque de eso estamos hablando, como de un vivir digno, y un buen vivir, básicamente. eso es Creo que tenemos todavía tiempo, ¿no, Cris? Bueno, vamos a pasar a, a la segunda parte, que sé que nos preguntéis cualquier cosita y vamos a ir debatiendo y respondiendo... Nadie se va a animar. Sí. Buenas tardes. Un gusto y un placer escucharos siempre que os escucho, compañeras feministas de la parte de, de, de estos países donde venís, os admiro cada vez más y si veo que todavía estáis como pisando un poquito más tierra de lo que estamos aquí, sobre todo en zonas urbanas como es Madrid, ¿no? las mujeres algunas. Eh, yo soy ya mayorcita, <risa> podría ser vuestra abuelita, ya he pasado a los 60 y, y la verdad es que... Eh, Siento un montón las cosas que decís como algo, algo que me duele a mí también, ¿no? a pesar de la edad que estoy, que digo, bueno, ya te toca como descansar un poco ¿no? y ya salir un poco de, esta, de este tema así tan, tan gris, ¿no? Que estamos viviendo épocas muy grises, otra vez. Y entonces una de las cosas que me llama la atención mmm, es precisamente eso, que pisáis tierra todavía. O sea, en el sentido literal y, y real de la palabra es todavía estáis como en ese lado donde, las, donde el, el, el concepto de valor no lo habéis cambiado mucho todavía, porque has, has citado una cosa muy importante, ¿no? que realmente nos manejamos con el capitalismo. Entonces yo os pregunto, o sea en esta situación que estamos, en Occidente sobre todo, donde el valor se pone en la acumulación de capital, o sea, no hay otra forma de, de darle valor importante a las cosas más que acumulando acumulando bienes acumula, o sea, acumulando patrimonio de todo tipo, a costa de lo que sea, mientras esa escala de valor no, no haya un cambio in, in fuerte y las mujeres desde esa referencia vuestra que todavía están en la tierra ¿no? y, y, y, y viendo dónde está realmente el origen de, la, de, la, de las cosas, o sea, si no tenemos tierra, si no tenemos productos eh, de la naturaleza, si la naturaleza no se cuida, realmente la vida no va a ser posible. Entonces, si no hay ese cambio... Yo no, no veo realmente una solución, porque ya lo estamos viendo, se destruye mucho más. Es una cultura de la destrucción, o sea, se hace dinero destruyendo. Las guerras dan mucho dinero sabiendo todo lo que implican las guerras, ¿no? ya empezando por construir y, y, y hacer la fábrica de, armamento, de armamentos y de armas. Entonces, yo os pregunto, desde aquí, como habéis tenido que mirar hacia estos lados, ¿qué ¿Veis? claro, La esperanza la veo en estas mujeres ¿no? que ahora van al poder pues, desde estos eh, orígenes indígenas. ¿Vosotras creéis que, que hay alguna posibilidad desde acá, desde Occidente, de darle un vuelco a ese, eh, a ese cambio de valor, ¿no? de valor en vez de acumulativo, que sea un valor de cuidados de la vida, de no acumular bienes, sino que el, que el, que el bienestar sea de otra forma, tenga otro... Tenga otro otros parámetros, porque yo no le veo solución, verdaderamente a mi edad, soy pesimista, es que no no veo que haya una salida. ¿Qué pensáis? Os felicito a todas, gracias. Mira. Perdón, eh, yo escuchaba en estos días... Eh, escuchaban estos días a Monedero, el político español, en un programa que tiene en YouTube, decía que, eh, que el futuro o la esperanza estaba en América Latina. ¿no? Y aunque no lo oí todo, pero sí me gusta con relación a lo que estás diciendo, Teresa, eh, la, toda la reivindicación que hay en los pueblos de América Latina va en esa línea. El cuidado de la naturaleza, el cuidado del agua, como volver a los orígenes. Volver al principio de las cosas, porque es que Europa y Occidente están como por encima de todo y han, y han creado todo como todo este desastre que yo veo que los pueblos oriundos de nuestros países reclaman otra vez la vida, vivir de la tierra, vivir de lo sencillo, vivir de la vida. O sea, como recobrar la identidad de cada pueblo. Eso que ha destrozado, por ejemplo, Estados Unidos, que ha destrozado Occidente. No hay culturas autóctonas que reclamen el derecho de la tierra, el derecho al agua, el derecho a la vida. Entonces, yo no sé, yo tengo mucha esperanza, yo siempre tengo esperanza porque yo también tengo fe. <ríe> yo tengo fe en que el ser humano no se va a autodestruir totalmente. Tenemos que volver a las raíces a preguntarnos por la vida, no sé, yo lo veo así desde de esa perspectiva. Eh, ¿Hola? Sí, vale, que me ha gustado que lo, lo preguntes porque diría, yo también tengo intuiciones porque así como soy hija del patriarcado, entonces tengo mi patriarcado dentro y lo admito y lo combato, pero lo tengo… Eh, también soy hija de capitalismo, entonces tengo a mi supercapitalista dentro como el muñequito este del monopolio, eh, recordándome a fin de mes que pues quiero un abrigo nuevo para verme más guapa, ¿sabes? O sea, y, y no reniego de eso en el sentido de, ay, qué mal Laura y me, me, me lleno de culpa, porque creo que eso también sería entrar en una lógica tóxica con, conmigo misma y con lo que soy, sino que lo disputo desde lo que acabas de hacer. O sea, creo que el primer paso es ese. Así es que, chicas, vamos a hablar sobre el capitalismo un ratito. O sea, eso ya es un súper primer paso. O sea, yo diría que eso ya algo bien estamos haciendo. Luego, claro, vienen las intuiciones de algo que sí que creo que es muy difícil. Pero creo que hay como pequeños pulsos que van apareciendo, que se hacen estas preguntas, o a lo mejor tampoco las teorizan mucho, pero están combatiendo el capitalismo de facto. Pienso en el movimiento ecologista, por ejemplo, en los chavalillos, las chavalillas, que, está, que hicieron esto de los viernes no parar y no ir a la escuela y tal, y por una cuestión de pedir pues, un mundo sostenible, o sea, es que en realidad es una agenda tan, aparece tan pequeña y a la vez es tan grande lo que están diciendo, es en sí mismo un movimiento anticapitalista en realidad. Um, y creo que ahí ya va como que va creciendo una intuición de algo, y es una pulsión que en algunos países tiene más fuerza que en otros, es verdad, en España a lo mejor menos, en Alemania tuvo más fuerza, pero bueno, está ahí, entonces hay una pulsión. Luego pienso también en todo el movimiento por la paz, justo a raíz de todo este tema de Rusia, Ucrania, que les voy a contar, lo sabemos todas, eh, empezó a ver también, empecé a ver que las conversaciones, pese a que nos decían que había que entregar armas y dar armas y todos entrar a las armas y tal, eh, había una pulsión de gente que sí se ponía y se plantaba por la paz. Y creo que eso también era en esencia es también anticapitalista, en alguna forma. Entonces, como que hay, siento estas, estas intuiciones. Pero lo que sí quería dejar, porque pienso que esto podríamos pensar sobre muchos otros espacios, pienso en las jornaleras, pienso también en la crisis humanitaria y cómo no hablamos de la fosa común, que es el Mediterráneo, cómo hablamos de cifras y no hablamos de las personas con sus nombres y sus familias, que creo que eso también es, anticapitalista hablar de eso. O sea, creo que hay que vincular, por eso digo, todo es, está dentro de ese sistema, no se puede ser pro derechos humanos y ser capitalista en esta en esta época, al menos a lo mejor antes con la promesa del capitalismo, pues yo qué sé, a lo mejor, pero ahora mismo, viendo lo, lo que hemos visto, no. Entonces, plantearnos esa duda creo que es ya en esencia avanzar hacia ese horizonte que hay que construir diferente, ¿no? Pero lo que sí quisiera dejar pero eso es porque me toca, igual es de formación profesional, pero como hago comunicación política yo trabajo con lo que yo tengo, las palabras, no, esa es como mi materia prima. Y sí creo que las palabras que son las que definen el mundo, pero también lo pueden transformar, es la fuerza de las palabras y por eso hay palabras que nos disputan como libertad, los fachas, entonces por eso es que es importante hablar de las palabras y reapropiarnos de las palabras, pues hay palabras que también podemos cambiar para dejar de hablar en las coordenadas capitalistas. Y pienso por ejemplo en una, a partir de lo que decías, pensaba en desarrollo. En esta idea del desarrollo como la competitividad, el éxito, el dinero, el no sé qué, ¿no? la promesa del mañana, si hoy te sacrificas un montón y trabajas y, y dejas que te exploten, entonces mañana vas a estar mejor, eh, yo qué sé. Pues empezar a problematizar las palabras creo que también es un acto revolucionario y también anticapitalista. Y lo decía porque hablaba hace poco con una colega, que enseña en una universidad en el Altiplano, en Puno, en, vamos, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y me contaba una experiencia muy bonita. Estuvieron haciendo unas cuestiones con el Estado, con, con mujeres que trabajan eh, tejiendo, ¿no? Tejiendo. Entonces, pues llegaron y querían como articular a todas las mujeres una red de tejedoras. Me pareció hermoso, ¿no? Me dijo, pero tuvimos un problema. Y le dije, ¿cuál fue el problema? Que una vez que logramos hacer la red, pues una de las preguntas importantes para llevarlo a los presupuestos y que el Congreso luego los apruebe y todo lo demás, es que queríamos pues, hacer de ellas empresarias, que formaran una especie de empresa de tejedoras y tal. Y había mujeres que no querían ser empresarias. Había mujeres que solo querían tejer, que querían tejer mientras veían al ganado pastar. Y no era capaz el Estado de entender que esta idea del desarrollo de que todas queremos ser empresarias y todas queremos ser millonarias y todas aspiramos al iPhone último que ha salido, y tal, es también falso, pero eso está dentro de una lógica capitalista, porque al final del día el bienestar, que es el bienestar, ¿no? el buen vivir, es también pues, tener derecho, si quieres, a no querer entrar en esa lógica del desarrollo capitalista. ¿no? Y creo que eso, eso es algo que a, veces nos cuesta, a mí me cuesta todos los días también. O sea, me, me pongo dentro del conflicto, en el centro del conflicto. Entonces, creo que disputarlo desde las palabras a veces nos suma mucho. ¿Por qué, ¿Por qué nombro lo que nombro de esta forma? ¿Y qué estoy nombrando cuando lo nombro de esta forma? Y creo que eso ya, por lo menos algo habremos avanzado, alguito aunque sea. Hicieron un boicot. Todos los que producían el arroz, los frijoles, toda la comida que iba al Pacífico, dijeron, bueno, no nos valoran, pues no vamos a mandar el arroz ni los frijoles y ni el queso porque somos productores de, de queso. Entonces, Managua, que es la capital, entró en una crisis horrorosa y entonces los campesinos dijeron, si no nos dejan entrar a Managua, no vamos a mandar productos y el gobierno tuvo que dejarlos entrar. Y en ese momento la gente de la capital se dio cuenta que si no es por esos campesinos y esas campesinas que producen esos granos básicos y que los llevan a la capital o a las grandes ciudades, pues se iban a morir de hambre. Entonces, una libra de queso, que aquí es cuánto es un kilo o una libra, no sé, pero que en la capital cuando ya llegaba valía eh, como, como 3 euros o quizás un poco menos, llegó a costar 6 o 7, se, casi se triplicó el precio y Managua pegó el grito al cielo. Entonces, algo que yo he visto aquí es que se desvaloriza a unos extremos a la gente productora de, de granos y de tubérculos y eso, hay una discriminación bien fuerte. Sí, y entonces digo yo, ¿cómo, cómo, cómo conjugar eso? ¿Cómo, ¿Cómo hacer entender eso? ¿Cómo una estrategia que nos permita que estos campesinos también digan, no, basta, basta de que nos, nos paguen una miseria de por la producción o por el cultivo que hagan eh, y no se les reconozca esa otra parte, pero claro, es una cuestión de conciencia, y en Nicaragua lo que hacían las organizaciones, por ejemplo, es que se iban a la comunidad, trabajaban en la comunidad, no era que estoy en la capital y mando a un técnico para allá, no, se iba a trabajar con la comunidad, pero también la comunidad exigía, quieren que nos organicemos, quieren que hagamos cambio hay que venir aquí al territorio, a que vivan ustedes la realidad que se vive. No, es, no siento que podemos lograr cambios si solo como voy un ratito a aquella comunidad y hablo con la gente y ya me vengo aquí y a escribir. Sí, necesitamos hacer eh, teoría, escribir, denunciar y todo, pero es que las dos cosas son importantes y son fundamentales para el cambio social. Y a menos que no volvamos a los orígenes, a los territorios, pues no vamos a hacer ese clip, que ese, ese cambio que necesitamos hacer. Bueno, mientras mis compañeras hablaban, entonces eh, también reflexioné un poco. Me acordé de una frase, creo que es de Audre Lorde, que es una feminista negra estadounidense, que decía más o menos, no, se, no, se, no podemos luchar con las mismas armas de los que tienen poder, ¿no? Entonces, bueno, eso me hace pensar que uh, las resistencias sí, van a venir desde el sur, de América Latina, de África también, ¿no? pero eso no significa, eh, no puede haber una des, desresponsabilización de los, de los sujetos con poder, y yo incluso yo me considero una persona con poder, porque el mayor poder en este mundo es el blanco. Entonces, yo dentro de lo que so, soy mujer, soy inmigrante, aunque tengo ahora la nacionalidad española reconocida por el Estado español, yo creo que nosotros tenemos que hacer, y no es, y yo creo que también podemos hacer en nuestra rutina, en nuestro día a día. Y yo he aprendido mucho con mis compañeras de lucha a hacer cosas eh, individualmente, claro, y, y al colectivo, ¿no? obviamente siempre mirando hacia el colectivo, pero desde, desde mis pasos de poder, yo siempre pues bueno, cada uno va, va a encontrar sus, sus formas, ¿no? sus herramientas para, para, ¿no? para, para ser una aliada política de, de las mujeres. ¿no? Entonces, no sé, como profesora en una universidad, eso también, estando, la universidad es un espacio de poder, un espacio de construcción de conocimiento, ¿no? pues que es muy difícil ingresar, extremamente patriarcal, machista, misógeno, conservador, colonialista… ¿no? etcétera, etcétera, y bueno, lo, lo que se puede hacer, no primero, muchas cosas, una de ellas, lo que yo he aprendido y a, nos, no, a nosotras no nos gusta, el bolsillo, pagar. no uh, mi, mi madre, bueno, ah, no sé si voy a decir cosas privadas, pero bueno, mi madre falleció y yo creo que la herencia es un privilegio, yo utilicé parte de la herencia, pues pagué, bueno, no sé, Uh, dos, dos meses, que no es nada, pero bueno, para una, una, mi única colega negra de la universidad, a venir a España a, a estar aquí, qué sé yo, o sea, eh, pues eso ha ayudado a ella luego también, y, y, y en fin, ¿no? Eh, yo intento ser muy crítica, traer todos estos conocimientos que yo traigo desde, desde mi lugar, ¿no? que es Latinoamérica, en las clases, qué sé yo. Entonces yo creo que ahí también podemos ir cambiando desde, desde lo individual. Um, pero también yo, yo creo mucho, aquí desde el norte, hablando desde el norte, de, en, lo, en la generación de ahora, eh, Greta, ¿no? que es esta niña, jo, yo creo que sí, que, uh, yo creo que estos niños de 10, 12, 13 años, a lo mejor tienen una conciencia bastante crítica sobre toda esa sociedad que, que se está creando, ¿no? el capitalismo, etc. Bueno, eh, pero bueno, yo creo que sí, que las principales resistencias, la frente de batalla va a estar en, en el sur, ¿no? Eh, como, las, como las mujeres del feminismo comunitario, ¿no? dicen el cuerpo es un territorio y el territorio es un cuerpo y el cuerpo donde está, donde es, ¿no? donde está la, la mayor lucha es el cuerpo de la mujer indígena negra entonces y que está defendiendo el territorio, ¿qué es el territorio? Es el futuro, que es la, el agua, la vida y todo, ¿no? entonces bueno pero no podemos, des, esa palabra es difícil, desresponsabilizarnos desde el norte, o sea, porque si no, no, no puede ser que todas, siempre las mujeres que están luchando sean las únicas que resisten, ¿no? entonces bueno, es del colectivo pensar de forma colectiva.